Muy pero buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Hoy vamos a hablar un poco del de té de humus de lombriz o el té de compost Hay varios ya que me han preguntado a través de otro vídeo que voy a dejar aquí Que eh, la diferencia entre el lixiviados y el té de compost Que por lo general se lo confunde en internet Vamos a ver tres cosas Una, qué es el té de humus de lombriz o el té de compost eh, Dos, cómo se prepara Y en el tercer como tercero, vamos a ver beneficios y usos del mismo, ¿sí? Bueno, el té de compost o el té de humus de lombriz, lo que es, es una infusión de el producto, tanto de compost como de humus de lombriz. Acá, eh, lo importante o lo, lo, lo interesante es extraer en el agua, o sea, disolver, todo aquello que pueda servir para el suelo o las plantas. En el caso del compost van a ser principalmente nutrientes, Ahora mucho cuidado porque el compost tiene que estar en estado de maduración. No así el vermicompost, que el humo de lombriz uno lo puede usar directamente. Y la idea es extraer el del humo de lombriz no solo nutrientes, sino también eh, bacterias benéficas, hormonas, factores de crecimiento y etcétera. Quiero hacer una gran diferencia entre el compost y el vermicompost o el humo de lombriz. Y voy a dejar de hablar del vermicompost y voy a enfocar más en decir humo de lombriz o worm cast, como le dicen los ingleses, o los, los americanos, porque son dos cosas completamente distintas y los efectos en el suelo y en las plantas son completamente distintos, ¿sí? el humus de lombriz tiene efectos eh, muy superiores en todos los ámbitos, en todos los estadios, tanto en, en, en plántula, en vegetativo, en floral, en, en bueno, aquí también tengo un, otro video de los mitos del vermicompostaje, ¿no? Así que bueno, eh, volvemos a hacer una infusión. Vamos a extraer de esa, de esa materia todos los beneficios que tiene el sólido para todos aquellos que quieran usar la parte líquida en bebiendo o regando. Se ha demostrado que el humus de lombriz en estado líquido es hasta 200 veces más efectivo que el humus de lombriz en estado sólido. Y también tiene esas ventajas de que es más fácil de aplicar y no te ensucia tanto las manos o, o, o las macetas. Yo por, por lo general, ahora que tengo aquí humus de lombriz, hasta que voy al living y lo echo en las macetas, puede que se me caiga con la alfombra. Bueno, esto lo evitaría. Lo que sí hay que tener cuidado de usarlo no más de 24 horas después. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cómo lo preparo? La bibliografía habla de una concentración del 20%. Esto significa... Que por cada parte, 4 de agua. Esa sería la concentración que más efectos produce. Ya a partir de 5% eh, produce efectos eh, visibles, pero el 20% sería el ideal. ¿Cómo hacemos? Volvemos. Un, podemos usar una bolsita de arpillera, una bolsita de algodón. Algo que permita el pasaje de agua. ¿sí? Y le, le agregamos, por ejemplo, una bolsita de, de, de un litro. ¿Cómo medimos ese litro? Agarramos un medidor de harinas... Y lo llenamos hasta el litro, lo metemos en la bolsita y luego le agregamos las cuatro partes de agua que faltan. Ahí tendríamos el eh, al 20% de concentración. ¿sí? Después se puede diluir si lo quieren diluir. Pero el 20% ya es más que suficiente y es donde producen los efectos. Aquí tenemos dos tipos de eh, test. El común, que es el que yo hecho esta bolsita, y lo voy removiendo. ¿Sí? O el aireado. El aireado tiene la propiedad o la característica de que eh, multiplica las bacterias benéficas que trae el compost o el humus de lombriz. El humus de lombriz tiene billones y billones de bacterias por gramo, por ende va a ser mucha la cantidad de que se reproduce. Por lo tanto, el agua a utilizar no tiene que ser clorada. Si tenemos agua de canilla en la casa, la ponemos en un balde y la dejamos uno o dos días que se evapore ese cloro. Si no podemos usar agua eh, de pozo, agua de filtro, ¿sí? o de lluvia sería lo ideal. Entonces, el agua. Otro factor importante es la temperatura del agua. ¿sí? Habla de temperatura ambiente, pero las bacterias eh, aerobias benéficas eh, que están dentro del humus del lombriz o en el eh, viven, son mesófilas, viven entre 15 y 30 grados, el, el agua 20 grados sería lo ideal, ¿sí? hay eh, ciertos aireadores que traen calentadores, me parece una exageración, Agarremos agua a temperatura ambiente, sí. estamos en invierno, bueno, podríamos llegar a calentar un poco, y como dije, tenemos esa, op esa opción, si tenemos un aireador de pecera, lo metemos dentro y lo dejamos airear, ¿cuánto tiempo hay que dejar ese material en agua? Volvemos a la bibliografía, que si quieren, dejo aquí los libros donde está más especificado. Se ve que entre 12, 24 y 48 horas es el ideal. ¿sí? 24 horas tiene que estar ese humus de lombriz en agua para extraer la mayor cantidad de propiedades y transferirlas al agua, ¿sí? en solución. Bien, resumiendo, una parte en 4 de agua, temperatura al agua media, sin cloro, 24 horas. ¿Sí? Si no tenemos el aireador, que bueno ser uno muy barato de pecera que, que genera un poquito de aire Tenemos que remover como si fuese un saquito de té cuando nos acordemos Y ¿sí? tampoco estar ahí con la alarma, el humus No, lo metemos, movemos un poco, nos damos unos mates, vamos a trabajar, volvemos Lo volvemos a remover antes de acostar, uh, lo movemos un poco más y listo ¿sí? Ese humus de lo mismo se puede eh, conservar es el humus líquido que acá sí es humus líquido o fertilizante líquido que no tiene nada que ver volvemos a los lixiviados hay que usarlo dentro de las 24 horas ¿por qué? porque las bacterias que es lo que mayor impacto genera a nivel suelo y, y, y vegetales empiezan a morir por falta de oxígeno ¿Eh? entonces 24 horas y nada de guardar en botellas ¿sí? acá voy a mostrar unas fotos donde podemos observar ya la diferencia no solo en concentraciones de humus líquido, ¿sí? es do, eh, la, doble, uh, la B corta o VCT, eh, es la worm compost o worm casting tea, ¿sí? en inglés. Tenemos 5, 10 y 20%. Y no solo podemos observar la diferencia abismal entre un porcentaje y el otro, sino una diferencia tremenda con respecto al T de compost. Y volvemos. Quiero separar el compost nuevamente del vermicompost porque el humo del lombriz no solo aporta nutrientes, sino que aporta hormonas, enzimas, eh, billones y billones de bacterias benéficas, y son las responsables, junto a los factores de crecimiento, de generar ese impacto tan importante, y fíjense acá la raíz, a nivel raíz, como es, esto con eh, eh, humus líquido, ¿sí? con, con el, el, el, el té de, de humus del lombriz, a nivel raíz, esto es una albahaca, miren lo que es eh, a nivel de plántula, la, la, el desarrollo radicular, miren lo que es esta planta de tomate, ¿sí? acá tenemos 20% de té de humus de lombriz en una planta de tomate, Al mismo estadio que, miren acá abajo, el té de compost, y tenemos aerated, que es aireado y no aireado, fíjense que la diferencia es brutal, ¿sí? si podemos airearlo con un aireador de pecera, es brutal. Bueno amigos, espero que les quede un poco más claro las diferencias con el otro video del lixiviado versus el humus el líquido o el té de compost o vermicompost. Y invitaros a todos ustedes a que lo prueben. Yo ya tengo aquí humus de, eh, humus de lombriz cosechado. Voy a hacer un experimento, voy a agarrar una planta que esté bastante deplorable o algo que encuentre por ahí. Y vamos a hacer un ensayo, así que un poco de paciencia que ya estamos otra vez con ustedes. Así que amigos, cualquier pregunta más que bienvenida, pasen por la página de Facebook, dedito arriba, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.